Hola, hola, buenos días. aquí Somar comentando Un día de la taberna, y hoy volvemos con el World Warhammer, este va a ser nuestro capítulo número 27, si no me falla La memoria con los caballeros de Caledor Ya, bueno, en el capítulo anterior Convocamos el tercer ritual Que tenemos ahí, 10 turnos Que aguantar Y ahora, bueno, con los orcos Ya eliminados de la faz de la tierra Nuestro objetivo Bueno, de esta región, nuestro objetivo Ahora es parar al caos Reventarlos bueno, apoyar a Quexotol si es necesario, aunque lo vamos a tener difícil. Y. Eh, completa el ritual, básicamente. Tenemos que aguantar las regiones que ya tenemos. Y eh, continuar con nuestra expansión. Pero ya a falta de eso está todo listo. Gorgazán. Vale, esto bueno, esto va subiendo, etc. Me gusta. Me parece correcto. Vale, ok. Como no tenemos nada más que hacer, vamos a pasar turno. Así ganamos dinero. Uy. Ah, digo, no entendía. <ríe> si eso somos nosotros. Telaco, Nagaron. Un ritual, ¿vale? Los de Nagaron. Vamos a meter ahí pasta para que no lo completen. Oh, el volcán. Qué susto. Uh, ¿Qué quieren esta gente? Supongo pacto en agresión. Acceso militar. En guerra. Ah, no. En guerra con el clan Morse. Y tiene una alianza militar con los caballeros del Lionés. Vale, además, podemos añadir. Vale, vamos a meter una alianza defensiva. No me parece mal. Vale. No tienen, entiendo que no tienen para comerciar, así que. Perfecto, Malwin, orden público. Uy, uh, no tiene nada puesto con la cantidad de cosas que tenemos por aquí. Vale, vamos a poner la poción de fuerza. ¿Es un noble? Ah, no, es un héroe. Claro, es un príncipe. Escamas brillantes, no. No tengo, no tengo a nadie equipado Vale, pues vamos a ponernos a equipar a la gente Porque si no, pinta feo Vale Espada en los conflictos, talismán Tenemos alguno, vale, este no me parece mal Seguidores Orden público, bonificaciones de carga, no Orden público, vale Sí, tampoco... Ok, con esto nos sirve. Ah, pero bueno, ha subido de nivel. También te cuento. Vale. Ok, vamos a subir la columnata, queremos. Son 2000, no, no tenemos pasta apenas. No, no, no, no, vamos a aguantar. A ver dónde podemos quien no se ha movido vale Arteus lo vamos a pasar por acá Trururu, y iremos a ir debilitando este ejército del caos que nos va a ir demasiado bien vale este otro ejército de claros del largo sol. vale es que lo, como lo tenemos aquí parado velocidad Surian, no ¿qué? Okay. La, la idea es que no combata este señor la verdad tenerlo aquí aguantando y poco más Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vamos a movilizarnos. Con nuestro señor Imric. Vale, vamos a poner la disciplina. Vale, nos movilizamos a las fuentes de la vida eterna. El monte Araknos sigue en positivo. ¿eh? Esta región sigue en positivo. Más 13, me gusta. Vale, vamos a subir. Cuatara nivel 3. Vale, me gusta, me gusta, nos hemos quedado ya sin dineros para hacer más cambios efectivos, pero bueno, me sirve, me vale La torre negra, la, o sea, la pirámide negra sigue subiendo, bien, bien, vale, vale, ok, dentro de lo que cabe estamos en positivo Vale, las chacas de la desesperación ya han caído, así que poco tenemos que hacer por ahí este ejército entonces no sé muy bien dónde movilizarlo. Creo que lo movilizaré hacia la zona norte, y ya está. No, es que en la zona norte tenemos a este ejército de aquí. Vos te no va a aguantar ni la mitad. Um, vale. Vale. Es que no quiero gastarme en mil. Lady of Phoenix. Está feo Vale, vamos a dejarla aquí Aguantamos un par de turnos ahí Por lo menos y ya está Pero bueno, este ejército del caos No debería suponernos mucho más eh, Ok, de acuerdo Pues nada, con lo que tenemos ahí Vamos a pasar de turno Espera, ¿tipo? ¿Lo voy a reclutar una maga No podemos No, capacidad de héroe para magos más uno no, no, no, pero si no, hasta entonces no puedo reclutar más magos. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Evasión, nada. Y señor del conocimiento aún no tengo. Vale, pues nada. Siguiente turno. Si no hay nada que hacer, seguimos para adelante y ya está. Es que lo próximo que nos queda es ir y barrer a los del Hagref, estos, estos ojos oscuros, pasarlos por encima y ya está. Saqueo en las llanura de los colmillos. Vale, pues ahora iremos para allá. Guerra declarada, a Sudemburgo y los seguidores de Nagash. Uuh, es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Vamos a conseguir esa ciudad. Saqueo, ¿dónde? serás ¿Lo podemos destrozar? Sí, vale, ok. Ya este cartito lo reventamos. Capaz serás. Vale, ok. No pasa nada con esto. Uh, uh, uh, uh. Ya llegan a casa, Bar. Nosotros no. Uy, oh, la maga. Vale. La maga y nuestro noble. Buscador de adversarios, sí. Para poder habilitar esta segunda parte del. Hay que meter el acelerador, por ejemplo, o arma, hoja de escudo, etc. No me parecen malas ideas. Vale, perfecto. Ahora sí, nos movilizamos con toda la tropa hacia casa, Bar. Pero esto hay que apoyarlo como nos sea posible. Vale, además tenemos aquí. Ay, ay, ay. Aquí, a ti que te quería yo buscar. Asesinar, reponer tropas. Vale. Vamos a ponerle asesinar. Asegurar influencia. Vale, no. Vamos a ponerle asesinar. Pero vamos. Necesita subir un poquito de nivel. Asaltar unidades. 44%. Confiamos. Confiamos, confiamos, confiamos. Al Zeus. Bravo. Grande. Vale. Sube de nivel. Vaya. Oh efecto local constante pero hay que tenerlo en casa vale bueno eh, pues ha hecho daños eh ha hecho daños me gusta vale este no lo podemos movilizar más <ríe> ¿Qué queremos? Aquí es que estas mejoras son insustanciales para nosotros en, en este momento. Las fuentes de la vida eterna. ¿Para qué vamos a mejorar eso? Vamos a destinar el dinero a regiones que de verdad sí que nos puede ser útil. Es que ahí hay que subir un montón. No, y no existen regiones que de verdad nos puedan ser útiles. <ríe> en resumen. Vale, pues nada, vamos a plantarlo. Sí, vamos a mejorar... Al menos esta plaza que nos aumenta el orden público nos va a ayudar. Vale, y ya está. Los 1800 esos que nos quedan restantes los vamos a ahorrar y listo. Habrá que venir aquí, eh, a Caracthorn. Bueno, se nos ha juntado todo un poquito. Pero esta ciudad la quiero yo para mí. Sí, sí, sí, sí. Con todo lo que bueno, aunque la ciudad ciudadela que tiene es una locura, eh, habrá que ver cómo reventamos eso. Vale. Eh, eh, eh, eh. Sí, no, así nos vamos a quedar Vale, perfecto, fin de turno eh, ¿Tenemos alguna...? Vale, no Si no me equivoco... Uh, uh, uh, uh, uh, espérate Vale, tengo que hacer el ritual del día de enemigo Lo tengo que parar de alguna forma Yo creo que en el próximo turno meteremos a lo mejor una intervención de 5.000 Si nos llega y no tenemos mucho más que, que gastar Meteremos una intervención de esas tocha Y para adelante Bien, excelente población, me gusta Nada, es que, o sea, estamos creciendo Mucho, o hemos crecido mucho Me veo yo bajito, ¿no, gente? A, lo mejor a mitad capítulo no es lo mejor Uh, uh, uh, uh, vale, vale Ya, se ha movilizado, ¿eh? El enemigo ha el ritual, asentamiento Asediado, saqueo Tecnología investigada me gusta esa tecnología investigada. Uh. Dios, cuánto movimiento hemos tenido aquí en un momento. No, y nos han comido por el sur, eh. Nos han comido por el sur. Vale. Antes de nada. No, aquí no. No, es que al otro lado no llegamos. Vale. Vamos a saltar estas unidades... Vamos a debilitar ese ejército. Fracaso, bueno. No pasa nada. Fuentes de la vida Vale, vamos a meter esto de la sal. taller del escultor. Perfecto. Vale, bien, bien, bien. Y me, reduce los, me va a reducir los costes de construcción en unas. ¿Tenemos alguna nueva cosa que construir? Oh, ¿en qué enrique podemos meter? Nada. Nada útil porque no podemos subir esto al 3 por los dineros vale, es que el resto ya es plantarse y esto no lo podemos subir al 3 por lo mismo vale, Nuestra Señora, ojo certero sí, más munición y tiempo de recarga reducido vamos a bajar a vagar porque hay que empezar a apoyar esta zona de aquí, si no nos vamos a morir Aquí estamos un poquito comprometidos Entre unas cosas y otras Pero bueno A ver, aquí esta mujer Detalles Le podemos poner Sí, sí, sí, sí hombre, Le, po le podemos poner una armadura bastante guapa Un poco común Resistencia Yelma de la discordia No son de todo buenas Pero me sirve va a ponerme esta. Vale, aquí a esta mujer le voy a poner el arco. Me gusta. Talismán. Ninguna. Pero, por ejemplo, aquí: orden Aumentar el orden público. Um, a este señor del norte le hemos puesto este. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Aquí necesitamos apoyo. Ya. Yeah. Fua. Vale, una de plateados, infantería, plateados, eh, caballería de choque en un turno Sí, pero es que además a este señor le vamos a, ven, vamos a venir aquí y le vamos a poner Orden público local más cuatro Vale, y ya está, y este lo tenemos ya aquí equipadito Pero es que esto va a ser un problemón Los nórdicos estos no sé cuánto problema nos van a dar Me preocupan un poco Vale, ok ¿Qué más tenemos? Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale, vale. Tenemos la fiesta. Imrik, al ataque. Nada, esto lo vamos a simular. Sí, sí, sí, sí. O sea, es incontestable. Tenemos bajas, pero nada del otro mundo. O sea, lo reventamos. Vale. Cinco turnos. No, no, no. Vamos a coger experiencia. Que todo el mundo suba un poquito. Vale. Marinetas del caos destruidas. Perfecto. Y a Imri, que le vamos a poner. Curación élfica. Oficial. Mantenimiento. Uf. Uf. Vale, vamos a rebajar el... Oh, bueno. Es que con esto, a la larga, el ejército de Indrik sale gratis. Vale. El noble... ¿Qué, qué le vamos a poner ¿El noble? Vale. Vamos a poner el lacerador que reviente armaduras. Y es que además vamos a atacar aquí. Ah, no. Un... No, el hombrecillo... Vale, no podemos con él. Vale. Vamos a atacar aquí Y con esto deberíamos reventarlo. Uh, Pues no está tan claro, ¿eh? Hombre, yo diría que debería estar claro Liderazgo, ¿y esto era? Liderazgo también, vale, pues está bien que el, Las unidades que estén ahí en medio tengan el liderazgo Pero el resto, no sé Acechantes mortales, victoria, pírrica, perdería dos unidades Vale, bueno, vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a darles caña y vale esto es lo único que habría que focusear, tienen bastante armadura, poca defensa cuerpo a cuerpo. Bueno, los yermos plateados al fin y al cabo me pueden perseguir todo este tipo de unidades que se van a dedicar o tratarán de dedicarse a correr. Pero fuera de eso, entre los dragones, el noble, eh, no sé, yo, yo pienso que tenemos que pasar por encima bastante. Veremos cómo se da, porque todo esto, o oh, prácticamente todo esto, es morrayitas, caben. No tiene mucho más. Lo que a lo mejor no supone algún problema es la, la catapulta esta, pero. Tampoco mucho. Vale. Uh. 23 es un montón. Vale. Muy anchos. Vale. Vale. Así mejor. Vale. Así está bien. Y así está bien. Vale. Bien anchitos, bien anchitos. Esto lo hemos aprendido en el online, gente. Siempre, siempre, siempre bien anchitos. Vale. Aquí vamos a rellenar los huecos... Con nuestros leones de Vaya hombre, huecos no. impares. Con nuestros leones de gracia. Vale, esto van a ser otro grupo. Perfecto, un poco más para atrás. Está bien. Vale. Vale, aquí rellenaremos con el noble. Y ahora todos los arcos van aquí en medio. Un poco más separados. Que no se sé, impacten entre ellos. O sea que si le tiro un pelotazo a uno que no que no pilla el resto. Vale, maravilloso. Inric, aquí, nuestra maga, aquí flotando por el centro. Me parece bien el noble aquí. Vale, y los yelmos plateados. ¿Cómo ha desplegado él? Que vale, está más o menos por este. Vale, vamos a meter los yelmos plateados aquí arriba. Vale, perfecto. Y ahora bajaremos con ellos. Vale. Y no sé, hijo mío, porque cada vez tienes más cosas. Ahí va, ahí va, ahí va, Animal, ¿cómo le vas a tirar un dragón? Oh, le ha pegado, eh. Uy, qué lástima. Vale, vale, vale, vale. El, el caos absoluto. Venga, Imrik Vale, vale, eso es, eso es Pero aguantamos la posición Vale, vamos avanzando ya con la caballería Me gusta Vale, la primera línea la vamos a avanzar un poquito eso es, el grupo 2 ya que se venga para acá vale, el grupo 3 aquí a ver, Doña venga, me gusta aquí, me gusta venga, una buena carga ahí, eso es Vale, vamos a cargar aquí, apoyamos en todos lados Imrik, por favor La caballería, vamos a inhabilitar ya aquello Me gusta, aquí, aquí Aquí Vale, vale Aquí vamos a entrar por detrás un poquito Un Liderazgo, vale Esto también, perfecto La maga, vamos a sacarla de aquí vale, eso sí, me gusta, invocamos ahí, eso es, que el juego los purifique, vale, vamos a cargar aquí, vale, vamos a darles daño por armas y armadura, perfecto, vale, el noble para allá, vosotros aquí, vale, Inric. convocan esto por aquí, bien, muy bien, la caballería, vale, cargada aquí, que eso ya está solventado. ¿Quién huye? a ah, una de lanceros Bueno Venga, me cargáis aquí ¿Qué más? Vale El grupo el grupo 3 Todo aquí Venga, todo aquí Sin dudarlo Es que estamos Muy, muy, muy dispersos Muy, muy, muy dispersos eh, Imrik Vente para acá Vente para acá Vale, los llevamos plateados para acá Vale, vale, vale Bueno, más o menos, entre unas cosas y otras Está controlado esto Venga, Imric Venga, a vuestra casa La que te cuento Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Vosotros cómo estáis? Venga, perfecto. Hemos sufrido bajas, pero tampoco han sido tantas. Está, está muy bien llevado. Estoy contento con mi gente. La verdad es que así, sin, sin tener que gestionar nada, poniendo o colocando bien las tropas, desde un inicio ganas un montón. Vale, nada, finalizamos la batalla. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. 216 bajas. Es que la maga hace un trabajo brutal, ¿eh? Yo. Un buen hechizo de estos te deja tres o cuatro unidades o tres o cuatro batallones fuera y ya con eso estás hecho. Y es que además, le metes el arma Ignia, por ejemplo, le. Claro. Te bufa un montón. Los yelmos plateados los hemos usado muy bien. Porque ya cuando ellos estaban viniendo, que se ha quedado la catapulta y suelta. ¡Pum! Hemos bordeado por el exterior, por el flanco de derecho y. Hemos entrado a romper y luego hemos recuperado yendo hacia atrás. Nada, maravilloso. 3.000. Vamos a hacer... Vale, vamos a reabastecer unidades. Sí. sí, sí, reabastecer unidades. Nos viene genial. Vale, podemos subir a Inric de nuevo. ¿Qué le vamos a poner? Ah... Uh, uh, uh, uh caballería, no es que no tengo caballerías <risa> no tengo caballerías eso es un problema, vale eh... exploradores águilas gigantes leones carros y guardianes de lirión corazón de la llama si es que no tengo un Buah, me faltan un montón de unidades vale, vamos a meter esto tecnología nueva qué vamos a querer poner, convocar las grandes manadas velocidad de carros, velocidad de la caballería no No es tan buena, eh Sillas Claro, y esta es No, es que esto es para mejorar las guardianes de Lirion mm, mm, mm, Creo que Puf, Es que son nueve turnos, eh Vale, vamos a meter aquí la mejora Puntas de flecha, paladines, tambores, armadura. Mm. Vale, vamos a meter esta porque al fin y al cabo es menos, menos coste de mantenimiento y, y mejor reclutamiento. O un reclutamiento al menos más barato. Vale, vale. esta mujer está el... 39, aquí en la zona de arriba no podemos poner nada más, no, vale, pues ok vamos a subir especialista y al noble ok, este está nah, a distra en combate lacerador 12% de fuerza del arma extra vale, perfecto, qué más este es el ah no, este es el mismo ejército pero claro, no llegamos esto es una lástima eh, ¿dónde está nuestro. aquí? Ah, no, que este es verdad. Este lo hemos usado para acabar de derrotar o oh, acabar de bajarnos al caos. Este ejército, ¿qué tal está? Uf, mucha rata ogro. Mucha. Uf, uf. Mm, es que nos hace falta caballería para contestar eso. En Kenry Oh, ¿qué podemos poner? En Kemri casa de la moneda. Ah, no, no, tenemos 7000. Esperar, espera, espera, espera. Vamos a poner aquí una intervención de 5000. Sí. Pues entramos en guerra contra Jagref. Perfecto. La sede eterna de Kane. Buah, mira si tienes guerras, campeón. Madre mía, vale, perfecto Para nosotros genial Vale, pues nada, no construimos nada nuevo En Kemri Aquí en Quatar Vamos a poder reclutar algo Sí, vamos a reclutar Creo que nos va a hacer falta Más arcos a lo mejor ¿eh? Es que ya hemos plateado Solo podemos sacar una Eso es lo que me duele Eso es lo que me duele aquí. Tenemos una. Vamos a meter otra. Vale, y en el siguiente turno regresamos para que no nos ataquen directamente y podamos contrarrestarlo. Vale, perfecto. Ahora, finalizamos turno. No podemos hacer más. Y veremos qué tenemos en el horizonte... Rito de Sotek realizado, últimos defensores, vale. Nagaron, a ver qué hacen. Es que ahora mismo, guerras paralelas tenemos aquí a los enanos. Nosotros en el norte nos hemos olvidado un poco de la guerra contra los seguidores de Nagash, pero. Vale. Un ejército contra el otro. Ok. Pues. Uh. Ah, pues está fuerte la cosa, eh. Vale veremos cómo gestionamos esto, pero deberíamos pasar por encima otra vez gracias a nuestros dragones, así que nada, lo vamos a dejar por aquí nos despedimos por hoy recordad lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos tanto aquí como a mí, que van a estar los otros en la descripción que comentamos un poquito de todo, también recordad, seguidnos en Twitch, tratamos de abrir directo lo que se pueda ahora en verano está siendo difícil, pero se intenta y nada por último recordad suscribiros de la Roca Negra, estábamos